Ya, doctor, ya. como le había manifestado, yo he tenido un problema con la computadora y se me ha borrado todo, todo, todo, todo lo que tenía. Ya. Sin embargo, he tratado de rehacer yo mi trabajo con lo que recordaba, lo que se nos ha explicado, pero aquí, doctor, en esta parte de las dimensiones y los indicadores, he tenido un, un traspiés porque no sabía, <coughs> eh, he visto varios videos, pero realmente me he confundido más. Entonces, ahí, doctor, si me pudiera ayudar, pero sí he estado avanzando el tema del contenido, he estado avanzando, como puede ver usted acá, mis objetivos generales, eh, tengo la, eh, la base que usted nos ha dado, he estado avanzando justo con el planteamiento del problema, pero hasta ahí, doctor, porque no he podido todavía eh, terminar de hacer lo que son las preguntas de investigación. En base a que tengo esa traba aquí, no recuerdo esta parte. Bien, doctor, me he confundido más con los videos que he visto porque todos los videos que he visto son distintos a lo que usted nos ha enseñado, doctor. No te entiendo. A ver, le explico. Yo había avanzado con usted mi matriz. Esto ya me había... A usted, doctor, problema grave que se, se me quemó eh, la computadora prácticamente eh, y perdí todos mis archivos entonces yo he vuelto a armar mi trabajo pero esta parte de, de, la, de los indicadores doctor es donde tengo eh, confusión porque no recuerdo exactamente cuáles eran los indicadores o cómo tenía yo que eh, especificar mis indicadores entonces no he podido continuar allí ¿Usted conmigo qué? ¿Usted conmigo hizo qué? ¿Su, su matriz? Sí, yo hice, yo hice mi matriz junto con usted, doctor. O sea, a ver, un momentito. usted mi iba avanzando y yo iba haciendo mi matriz. Junto a, con ver, usted. a ver, a ver, un momentito. La voy, a, la, la voy a sacar de anfitriona ya. Ok, doctor. A ver, voy a ver si tengo el archivo. A ver, un momentito. A ver, vamos a ver. Doctor, usted no me, las hizo ni, ni, ni, no me la hizo mi matriz, yo, me la, yo la hice, usted me la calificó. No, pero... pero ¿quedó quedó archivado acá o no? No, no, no, doctor, porque yo presenté mi pantalla cuando presenté mi, mi matriz de consistencia. ¿Villa, no? Sí, doctor. A ver, vamos a ver, por si acaso. Ah, no, no está. Sí, no, eh, eh, hicimos inclusive la corrección del, del, del nombre, doctor, del título de mi trabajo. Eh, le aumentamos ahí el tema de la zona registral, pero todo lo demás yo lo había armado. Pero ahora, doctor, realmente se me ha creado un... Una a ver, ingrese registral. de nuevo, ingrese, si no va a tener que hacer de nuevo su trabajo ya más tranquilo ya. Porque eh, eso requiere sí. de tiempo. A ver, verifique. Doctor, he tratado de avanzar, como le dije, pero allí en esta ya, parte de las dimensiones... Ya, mire, para avanzar... ¿Qué le parece? este, Trate de avanzarlo en su casa, ya. Ya, doctor, gracias. Ya, trate de avanzarlo, ya. Usted es... Monroy. Monroy. Uh -huh. Ya, con paciencia. Trate ya de avanzarlo, ya, porque está atrasada. Sí, Al doctor, ya eso... tenía todo armado. Me da colir a porque se me ha perdido todo. Trate de recuperar su archivo, ¿le parece? Yes, no gracias. va a tener que empezar de nuevo, así como está haciendo, pero sí, hágalo ya. En realidad el disco duro se quemó, doctor, y no ha podido ya recuperar ya, ningún tipo ya. de archivo. Trate de avanzar, ¿te parece? Yes, gracias, ya. Palomino, gracias. Palomino. Palomino cruzado, ¿estamos listos o no? La anfitriona. Verifique, Palomino, usted es la anfitriona. Sí, sí, se ve. Ya, ya me lo pasé, ya me lo pasé. Ya me lo pasé de listo doctor doctor ya bien a ver Bajo hasta su. ¿De dónde empieza? A ver. ¿Dónde empieza desde. Su... Sí. Desde la matriz, profesor. Bueno, eh, yo tengo ahí la matriz establecida. Evidentemente, lo que he avanzado es, es poco. Evidentemente, por el factor tiempo. Eh, sin embargo, lo que he podido avanzar, quiero compartirlo. Ahí está este, el título. Bueno, ahí están los. Eh, bueno, la introducción, los objetivos. Ya, Pero eso lo tiene desde marzo. Sí, profesor, muchas buena esta situación laboral es. Ah, bueno, marzo, eh, abril, sí. estamos mayo. A ver, prosiga. Bien, profesor, podemos continuar. Pero con seguridad, la próxima semana yo lo voy a entregar ya con mayor avance. ¿Qué eh, le parece sí. si lo ordena? Ya, perfecto. Lo ordena de acuerdo a su título, de acuerdo al esquema. ¿Ve? Porque ahí veo que todo está desordenado. Sí, sí, sí, sí, es correcto. ¿Ya? Ojo, ya. hay que adecuarlo al esquema que se les ha dado. Sí, está, está de acuerdo al esquema, sí. Lo que sí falta es el orden. Hay ordenar, hay que ordenar, perfecto. Pues, todo está desordenado, ¿ve? Sí. Que lo esté avanzando acá en el celular nomás. Ya avanza todo lo que quieras, pero luego lo ordenas. Y Perfecto. lo tienes que sustentar la próxima semana, ¿te parece? Pero ordenado, correcto. por favor, ordenado. De acuerdo, profesor, correcto. Ya, bien. Gracias, Mirza. A la orden. Zúñiga. Zúñiga. ¿Estamos listos, Zúñiga? A ver, le voy a compartir lo poco que he avanzado, no, profesor. Ya, te hago anfitrión. Ya, a ver. Ya, a ver, un momentito. Ya, puedes ingresar, verifica. ¿Ya está, doctor? Ya, sí se ve. Solo que está un poco desordenado. No puedo. Está peleando con el gol. A ver. A ver, ¿ese título lo hemos visualizado? Sí, acá está, pues, la, ¿cómo se llama la cara, No digo, si lo hemos visualizado en otro momento. Sí. A ver, a ver, ahí nomás déjalo A ver, copia tu título, cópialo y lo pegas abajo Debajo de ese mismo título, cópialo Duplícalo, a ver Ahí mismo, pégalo abajo, ahí mismo a ¿Eh? ver ya ha ido más déjalo A ver. Borra cómo. Borra cómo. Ajá, con, borra esa palabra. Con, en relación. Con. Con los, ahí agrégale ese: problemas, ese, ajá, problemas sociales y educativos. A ver, ahí nomás. más. A ver, ¿qué opinas ahí? ¿Qué opinas? Ya, pero eso usted lo decide. Lo que significa que tu trabajo va a ser relacional, correlacional. ¿Cuál sería tu primera variable allí? Tu primera variable sería problemas sociales y educativos. Como consecuencia de esa primera variable, hay incremento de consumo de drogas en adolescentes, ¿o no? Sí, doctor. Ya, lo chequea bien y defines ya, pero vamos a seguir observando. Ya. Prosigue. Ya, eso también hay que ordenarlo, allí no va. Ya, esto va más abajo, más abajo. Claro, desde introducción. Voy a dejar una, una página. Aparte. Ya, por... ya. Hay que chequear el nuevo esquema, ojo. ¿eh? Ya. Hay que chequear, ya lo hemos visto. Hay que chequear, ya. Todo eso hay que ordenarlo. Ya. Prosigue. Bueno, tendría que cambiar todito. Bueno, esto una no es Claro. Ya, tendría que variar. Acá también todo, todo. A ver, ya no sé, a ver. A ver, ¿dónde está tu problema general? Ahí nomás, más, ahí no más. Ahí sería, ¿cómo se relaciona sería? ¿Cómo se relaciona? Borre influye. A ver, ¿qué dices tú? Bueno, el incremento del de con los problemas sociales, sería claro. ¿no? Claro. Con los. Con los, arriba. Con los, con, con, borra ahí. ¿Cómo? Ya no. Sería con los. Problemas sociales y educativos. Es, ahí. Ahí el objetivo general. Ahora borra ahí de escribir. Ahí pon la influencia. Ah, no, también. A ver, ya. Escribe, pon, pon de escribir, de escribir. Pon de escribir. De escribir la relación y borras influencia. La relación del incremento del consumo de drogas con los problemas sociales y educativos ajá y ahí lo vas componiendo, revisando, chequeando Ya, en la hipótesis general, en la hipótesis general, el incremento del consumo de las drogas se relaciona, borra, influye. Se relaciona. Significativamente, ahí está ya, significativamente, con los. Ya, problemas sociales y educativos. Ahora corrige tu variable, problemas sociales y educativos. Hay que agregarle, más. Ya está. Y así lo vas arreglando ya. Doctor, muchas gracias. Ya, muy bien, gracias. Trata de avanzar y adecuar al nuevo esquema. Doctor, doctor. yo. A ver, Ay, ¿quién yo. sigue? Deja de compartir. ¿Con quién continúo? A por favor. A ya. A sí. ver un momentito, por favor. Eh, doctor. Eh, yo solo voy a compartir el trabajo de John. A ver. Monroy, doctor. Monroy, ya. Sí, correcto, doctor. Ya, Monroy, verifique. Correcto. Antonio, ya estoy compartiendo tu trabajo. Ah. Sí, gracias. Hay y que van. corregir esa carátula ya. Facultad de Ingeniería y Ciencias y Administración. Ya. Eso no puede ir ahí, Uy, porque lo primero que van a ver es la carátula. Por eso siempre hay que chequear. Se nos puede ir. A mí me sucede. Me puedo equivocar. Uno está cansado, peso agotado. Ya, a ver. Ese tema yo lo hemos visto o no? Ayón. Cambiamos, profesor. Yo lo volví a hacer dos veces. Ya. El título, porque estaba dos veces y justamente ya como se me va para yendo el internet. Pero ya lo habíamos tú... no visto, ¿no? ¿O no? No, algo nada más que el título se quedó. Ya. Porque a ver, explíqueme ya, ah, explicar. Tema. Ya. Este tema es un tema que, que en realidad yo lo estoy viviendo y es no solamente mío, sino es un problema que a raíz de la época de terrorismo eh, ha habido gente que tomaron posesión de los terrenos y se hicieron casas, porque aparte de eso ellos tenían un origen, claro. o sea, un título original. Ese audio, pero, por favor. Pero. Eh, la necesidad de tener una propiedad que justamente el derecho civil lo sustenta, lo, le protege el 950 y el 2001. Porque son terrenos, son casas que ya tienen título, que por el abandono, como dicen, no la prescripción es el tiempo, es el lapso que hace para que uno llegue a tener la prescripción adquisitiva. Entonces son más de 20 años hasta 40 años, desde los años 90 más o menos, en que se ha ido realizando, este, tratando de hacer la prescripción. Algunos lo han hecho por vía judicial y eso hasta ahora no se ha terminado. Yo he hecho una encuesta más o menos de lo que yo estoy yendo a la notarías, más o menos de 14 personas. Años de años debería haber, aparte de la sanción que hacen para los notarios, eh, decir no. ¿Por qué reciben el dinero del pago total de la prescripción adquisitiva? Si tienen todos los requisitos, tienen los 10 años, tienen más de 10 años, pagan su autovaluado, declaración jurada, todos los requisitos viven en forma pacífica, continua y pública. Entonces, si esos requisitos lo tienen, porque es una posesión, es un derecho de posesión. Cuando es una posesión eh, informal, es, es algo que uno espera de los decretos de ley que vengan de COFOPRI, o, o también puede ser la, pero en este caso ya ha habido un titular. Entonces, más de 20 años y están 5, 6, 7 años en la notaría y no hay forma de cómo solucionar. Teniendo que haber hecho publicidad, se ha pagado todo, se sigue pagando autovalúo, luz, agua, todo el mantenimiento y teniendo los requisitos que, claro, que dicen. Que están en, en posesión, tiempo. ¿correcto? Claro. Cumple Entonces, con todos los requisitos. Claro. Pero no, pues ahí le dan la vuelta, la vuelta, como a mí. Dos mil veces habré ido. No me hacen caso. Me dice, señora, dígale a otro doctor. Cambia a otro doctor. Dígale, el archivo está, el cardex está. Pero no revisa. Claro. Ojo, pero está. ese tema es un asunto no contencioso. Uh -huh. Es notarial. Claro, Entonces, porque es, no hay litis. No hay litis allí. Ahora el problema es también que... La gente, pues, no ¿cómo hago yo de vivir en una casa si no tengo título. Siempre ya. la gente quiere regular. Entonces ese era mi problema. Y mi hijo me dice, mamá, ¿cómo vas a agarrar un, un tema de esas naturales? Le digo, pero este es pre, ¿no? no es todavía la tesis. Pienso agarrar de repente otro tema, pero también me gustaría, ¿no? Que haya una sanción drástica porque el notario no te puede pedir dinero cancelar si no lo va a hacer. Decide, simple, no puedo. Y ahí pone grande lo leyendo. Prescripción adquisitiva. Es un engaño. Para los incautos. Claro, pues es un engaño. No ah, da cara, no da cara. No está cumpliendo con su función, entonces. Claro. A Ahí eso... cabe la denuncia por incumplimiento de funciones. Claro. Por ejemplo, Al mi hijo se recibió de abogado, le decía que haga, haga esta tesis. Me dijo, no, muy complejo. No hay mucho sustento. Y verdad que busco y busco. Hay posesiones, derecho de posesión en otros países. Argentina, Chile, Bolivia, en todas partes. Hasta en España. Pero allá son... ¿Qué digo? Las leyes son más seguras, protegen más al posesionario. Reconocen. No como acá que te dan vuelta y vuelta. Y si vas día claro. judicial, peor. Pero usted va al notario porque existe una fe pública, registral. Claro. Y entonces por eso... Allí se puede denunciar al notario. Sí, ese eso es otro lo que tema. queremos hacer. Ese es otro tema porque está engañando, pues. Sí, y la gente la tiene como tonta todo el tiempo. El doctor ha salido. ¿Qué doctor? Ya pasó con la otra doctora. Y en ese plan, nunca le dan solución. Y vamos a ver a la qué Féjense al colegio de notarios. Ajá. Uh -huh. No sé al si de esto notarios. de esto puedo hacer, usted que me consulte, ¿puedo hacer de esto en tesis? ¿O tengo claro, que ya, un... pero eso ya depende de usted, no depende de mí. Mm, claro. Pero me parece un tema interesante porque en realidad hay muchos notarios que cometen una serie de errores. Sí. Por ejemplo, la sucesión testamentaria. Sí, mucho tiempo. debería no, en ser la... seis meses como, como máximo, pero ahí te hacen pues tres años, cuatro años, hasta ahí que... cuando vas a recibir tu pensión si no hace la sucesión intestada? Claro. Por okay. ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? Dice el último lugar del domicilio del causante, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando usted presenta su partida de defunción, a ver, la partida de defunción dice: no, falleció en la ciudad de Ica. Y el notario dice: ah, no, pero, pero él ha, ha fallecido en Ica. Acá no le puedo aceptar eso, tiene que ir a Ica. Pero la ley, ¿qué dice? El lugar del último domicilio del causante, si fuese el Agustino, el notario tiene que aceptar eso. Pero no, cuando presenta la partida y dice, falleció en Ica, allí viene la contradicción. De ahí se agarra el notario. La ley sí. dice una cosa, pero el notario... Ahora cada rato cosa. hay que sacar también las partidas de función, la última, la vigente, la vigente. ¿Cuántos años? Claro. Último, cualquier cosa te saca pretexto. Ya. Yo bueno, como soy creyente, pero para no avanzar. puedo estar discutiendo. Ya, pero claro, para por. avanzar. Ya eso depende de usted. Claro. Pero usted tiene que acabar su proyecto. A estas Ay, alturas, yo le recomiendo que avance el tema. Ya estamos en semana sí, 9. Sí, no, ¿cómo me va a poner nota? Pero es un tema que me interesa, porque claro. mucha gente, si yo me pongo a indagar, le digo que consigo un montón de gente así. Ya, que no me le parece lleva... interesante, pero eso ya depende de usted. Claro, claro. Prosigamos Pero sigamos ya para avanzar antes que nos gane la hora. si me quiere ir al internet. Oh, sí. sí, se puede descolgar. Sí, así que se me para descolgando. Se me para descolgando, profesora. Eso de las 11 de la noche ya no tengo internet ya. y Dormida me quedo A ver, ahí, ahí también hay que corregir el, el índice, ¿ya? Hay ya. que verificar con el esquema que se les ha enviado, por favor. Sí, creo que hay introducción, no tiene el número. Ya, por eso o hay. Planteamiento. Que... introducción, claro, introducción no va, no va, introducción no, no. no lleva número. Claro, claro. Por eso le digo, por favor, revise. Sí, voy a volver a revisar. Sí, así hay que revisar. En investigación es así. Me sí. puedo equivocar. Uh -huh. Disculpe, ver, un... doctor. Sé que es una persona exigente, pero también como sabe tanto, a veces. A ver, a ver, hay ¿Sí? nomás. No? Hay nomás. Ahí no van conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que les decía. Uh -huh. Esto ya ah. lo hice la semana pasada, profe. Ya, semana hay que chequearlo, semana. ya. Sí, doctor. Ya, prosiga, no ya, hay que chequearlos. Hay cositas que no deben ir ahí. Ya. No, no. Ahí nomás. Macro, ¿no? Internacional. Sí. Internacional, nacional y local. Ya, prosiga. No, eso no lo he pasado más, no he transcribido. O sea, ya, lo pero va, ahí. vuelve a checarlo, vuelve a chequearlo, no hay problema. Sí, y luego sigo escribiendo. Disculpen más bien. No, está bien. Prosiga. Ay, más desesperada, que estaba durmiendo y esperita. Sí. Trabajo, pues, doctor, como a todos. Así es. La mi edad de 60 años, sigo trabajando. Así es. Y Quiero pedir algo más. Cuando yo estudiaba maestría, tenía gente de 80 años. Ah, sí. Nunca es tarde. El problema Así es que es. a veces tiene uno muchas obligaciones, aparte de los hijos, Uy. hermanos, todo eso. Yo, yo tengo una agenda muy recargada, pero aquí estoy con ustedes. Sí, doctor, sí. Ya. Lo chequea, lo avanza, ¿le parece? Y la próxima sí, semana lo vuelve a presentar. Borrador. Yo tengo el borrador, ya. A John, ¿no? Sí, doctor. Ya, hay muy que amable. seguir avanzando. Que Dios lo bendiga. Por la a paciencia. usted, gracias, gracias. Gracias, Jackie, gracias. Bien. Bien, hemos culminado. A ver, ¿quién es la delegada? ¿Delegada o delegado? Mirza, doctor. Ya. Ojo. Hay que chequear el trabajo. Ya, a ver un momentito. Hay que chequear el trabajo. A ver, un momentito, por favor. A ver, un momentito. Reitero. A ver, estructura del proyecto de tesis. Allí está. Nombre del proyecto, palabras claves, línea de investigación. Pueden tomarles una toma si gustan. ¿eh? Ahí apareció. A ver. Todos con su cámara, por favor, hay que corregir la estructura. Primera toma, ¿listo o todavía? Sí, doctor. Ya, siguiente toma. Un ratito, doctor, un ratito. Doctor. A ver, primera toma es esto, allí está. Ya. Allí está. Primera toma. O captura. ¿Correcto? Correcto. Sí. Ya, voy a avanzar. Y acaba allí. ¿Cierto? Cierto. Ya está. Ya. Esa es la estructura que debemos emplear. Ya. Esa es la estructura. Por eso les digo: revisen, chequeen su trabajo. Por favor, que lo tomen. No he podido tomar. Ya. No. Eso hay que corregir. Bien, tomaron la, o hicieron la captura, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, bien, ya. La, próxima oh. parcial, oh, ya. la próxima semana es el parcial, ojo, oh. la próxima semana es eh, el parcial. De ocho y media a Ion, por favor, de ocho y media a nueve y media. Tomaron apuntes, ¿cierto? Sí, doctor, Gracias. Sí, doctor. gracias. Muy bien. No, Atención doctor. a la asistencia. Doctor, antes que empiece, por favor, un segundito. ¿Y si ¿Sí? la pregunta? Doctor. Sí. Doctor, estoy en esta directiva, el lineamiento, este, ya sabemos, este, el proyecto de, es ¿sí, no, que vamos a hacer, que estamos haciendo. Y me pregunté en ¿sí? mismo estaba leyendo la presentación de trabajo, que ahí está en la, en la página de la portada, para, pues, el tamaño del papel y los márgenes. Ya. Y la APA dice otra cosa, doctor, ¿no? Entonces, este, con este con estos margen ¿no vamos a trabajar, ¿no? No, no, usted tiene que guiarse por la guía. Ya, por eso, respetamos lo que está indicando en el guía. Por, por la guía tiene que guiarse. Ya, gracias, doctor, esa es mi pregunta, nada más. Claro. Bien, atención a la asistencia. Aiquipa. equipa. se encuentra. Ingresó. Pero no la veo. ¿O oh, no? Alvarado. Presente, doctor. ¿Hay Ambrosio. Ajá. Ambrosio. Ambrosio, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arapa. Ayón. Presente. Calderón. Carpio. Presente, doctor. Chirinos. Condorí, Cruzado. Presente, doctor. Gracias, Díaz. Presente, doctor, Cruzado, Luján. Gracias, gracias. Díaz, no, Calderón. Presente, mi audio no, no, no, no, no, no, no, no Ya, ya está, ya está, no se preocupe. Díaz, Calderón. Presente, doctor, buenas noches. Díaz, buenas noches. Díaz, Díaz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor, presente. Marín Vázquez. Doctor. Marín. Buenas noches. Martínez.